Eh, y debilidades está haciendo el gobierno la inversión nosotros los ciudadanos las empresas por Dios para que un grupo de gente venga a dañar todo este casi los meses que tenemos nosotros en nuestros hogares así no, por tú, no quiero ni bueno gracias eh, Carolina Fulvio estás muteado Fulvio estás muteado gracias okay, ahora sí Adelante. Detra, detrás de esta actividad hay un equipo de hombres y mujeres que la organiza. Y ese equipo, tengo entendido, que solicitó permiso a interior y policía, y interior y policía se lo otorgó. Eso es lo grave. No. Le, le, le, supuestamente le otorga el permiso. Se dijo Entonces, eso, sí, es verdad. Tenemos nosotros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 Somos todos nosotros y los esfuerzos que se han hecho. Posiblemente ah. se, se vean eh, en el piso con, con este accionar del día de hoy. No bueno. es Así es. Bueno, señores, eh, Fulvio, vamos a ver qué dice el estado del tiempo. ¿Qué le parece?